Hola, ¿qué tal? En este mini vídeo vamos a estudiar el sistema coronario. El corazón va a estar irrigado a través de dos arterias, lo que es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. ¿Dónde creéis que van a nacer esas dos arterias? Bien, pues se van, a, van a nacer en lo que se conocen como los senos aórticos. ¿Dónde los vamos a localizar? Pues en la aorta ascendente, justo a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Vamos entonces a señalar esos dos orificios. Son dos orificios, uno dará lugar a origen a, la, eh, eh, a lo que es la arteria coronaria eh, derecha y el otro da la origen a la arteria coronaria izquierda. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el sistema arterial y en este caso vamos a ver, eh, a estudiar lo que es la arteria coronaria derecha. Esta eh, va a emerger eh, entre lo que es la, lo que se denomina la orejuela de la aurícula derecha y el tronco pulmonar después va a recorrer va a recorrer todo lo que conocemos con el nombre de surco aurículo ventricular derecho ¿vale? y eh podrá eh, bien eh, dar lugar a dos ramas, lo que es, una, eh, lo que es la arteria eh, descendente posterior y la arteria marginal derecha. Vamos entonces a, vamos a señalar en el dibujo estas arterias, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la arteria coronaria derecha, ¿Vale? Luego tenemos la arteria marginal, derecha también, y por último señalamos lo que es la arteria descendente eh, posterior. ¿Qué zona nos va a irrigar esta arteria coronaria derecha? Bien, pues lo vamos a marcar aquí. Lo que nos va a irrigar será todo el ventrículo derecho. Marcamos aquí todo el ventrículo derecho. Y eh, la región inferior del ventrículo izquierdo. Por eso marco esto aquí, ¿vale? Quiero que se vea bien. Perfecto. Bien. Pasamos entonces a ver lo que es la arteria coronaria derecha. Y esta arteria coronaria derecha, una vez que emerge, se bifurca en dos ramas, lo que es la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, ¿vale? Que va a eh, bordear por la parte posterior el corazón. Bien, entonces la vamos a marcar aquí. Eh, pasamos al rojo. Aquí tenemos, esta será la arteria coronaria izquierda ¿no? que va a dar rápidamente a la arteria circunfleja y aquí tenemos la arteria descendente eh, anterior bien ¿Qué región nos va a eh, irrigar estas dos arterias? Bien, la arteria circunfleja, lo que me va a eh, irrigar será toda la cara eh, posterior del ventrículo izquierdo. Lo vamos a marcar aquí, ¿vale? Toda la cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿Vale? Mientras que eh, la arteria descendente anterior, bien, lo que nos va a irrigar, pues será eh, todo lo que es el tabique interventricular, que lo marco aquí tabique interventricular. Y eh, también pues, la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y ahora a ver si nos sale así. Vale, perfecto. Bien, esto en cuanto a todo el sistema arterial. El sistema venoso coronario, ¿vale? Lo va a formar lo que se denomina seno coronario. ¿Qué entendemos por seno coronario? Bien, pues por seno coronario, y lo voy a escribir aquí, seno coronario, no es más que el conjunto de venas que se unen para formar lo que es un gran vaso que va a recoger toda la sangre eh, desoxigenada del miocardio. ¿Dónde va a desembocar este seno coronario? Bien, pues este seno coronario desemboca en un orificio, tal que aquí, que está situado entre lo que va a ser la cava inferior, ponemos aquí cava inferior, ¿vale? y el orificio aurículo ventricular, que sería este de aquí, orificio aurículo ventricular. Pues nada más, hasta aquí el sistema eh, coronario. Eh, te animo a que compartas todas tus dudas a través del foro o bien en clase. Hasta el siguiente vídeo, chicos.